Para hacer un viaje astral, la persona debe acostarse en una cama y tener su mente relajada, ya que si estamos llenos de preocupaciones, obsesiones y miedos, tendremos una mente muy ruidosa que nos mantendrá muy apegados a esta dimensión. En conclusión, deberemos tener nuestra mente relajada. También es importante controlar nuestras emociones. Se recomienda tener buenas intenciones y voluntad para realizar este viaje astral. Solo debemos relajarnos de una manera muy profunda pero sin dormirnos, que no nos gane el sueño, ya que con esto se desprenderá la conciencia del cuerpo y podrás salir automáticamente de tu cuerpo material, entonces podrás viajar a otras dimensiones, el tipo de lugar al que viajas lo determinarán las intenciones, si tienes intenciones oscuras seguramente viajarás a lugares desagradables con seres malignos, por el contrario si tus intenciones son buenas entonces viajarás a lugares maravillosos. Es muy importante que antes de hacer el viaje astral te pongas un talismán para que bloquee la energía de brujerías con las que los brujos se podrían apoderar de tu cuerpo. Técnicamente el talismán evita que se abra un portal energético para que nadie pueda meterse a nuestro cuerpo y usarlo para el mal.